Un día como hoy, pero de 1967, el sindicalista Jimmy Hoffa inicia su sentencia por intento de soborno a un jurado. Y hoy, en este lunes, si el creyista lo sabe, lo recordamos con un trabajo de derecho. El recomendado de la semana es Libertad Sindical y su aplicabilidad en Colombia, de Raúl Arturo Rincón Boada, disponible en el link adjunto en la descripción. El trabajo busca analizar la aplicación de los diferentes convenios de la Organización Internacional del Trabajo OIT que existen en materia de derecho sindical, teniendo en cuenta los pronunciamientos proferidos por la Corte Constitucional Colombiana entre los años de 1991 a 2015, con el fin de evidenciar las garantías existentes en materia de libertad sindical. Y si este tema despierta tu curiosidad, puedes consultar The Curious Case of the Grumpy Union Member disponible en los recursos especializados del CREUS. Y eso fue todo por esta semana. Recuerda darle like, comentar, compartir y suscribirte para mantenerte al día con todo nuestro contenido. Nos vemos la próxima semana.